Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe y esto es lo que vamos a utilizar en esta próxima vela. Vamos a hacer una vela pergamino con tres mechas. Ponemos la cera a fundir, ya sabéis, utilizo parafina de 64. Y eh, mientras, voy a ir poniéndole las mechas a, nuestra, a nuestro molde de silicona para hacer la lámina. Yo utilizo una aguja especial para mechas. Pero si no tenéis podéis utilizar una aguja de coser lana miramos el, la mitad de nuestro de nuestro molde de silicona aquí lo tenemos y atravesamos con la mecha de, no debe tener no tiene más de un centímetro pues al medio a la mitad insertamos la, me, la, la aguja con la mecha y ahora pues al lado opuesto la parte superior lo mismo desde dentro clavamos la aguja y así tenemos nuestra primera mecha, voy a estirarla ahora para que quede tensita y así tenemos nuestra primera mecha ahora vamos a por la cortamos dejando un trocito de mecha para poder eh, si nos hace falta tensarla poder tirar de los dos lados ahora enhebramos para poner una segunda mecha y a la mitad de entre la primera mecha y el extremo aquí insertamos la, la aguja bueno, el, el, la mecha que utilizo es eh, mecha de algodón, trenzada especialmente para velas. Acelero un poquito este proceso, porque es repetir el primero. Ya tenemos nuestra segunda mecha. Y lo mismo con la tercera. Ya veis que esto no tiene ninguna complicación, sabéis que la silicona se atraviesa bien con la aguja. Esta base de silicona eh, podéis encontrarla tranquilamente en grandes superficies, eh, que tenga material para, para, para postres, para cocina. Y si no, eh, online también podéis encontrarla fácilmente. Aquí tenemos las tres mechas ya situadas. Estiramos bien la última. Que nos quede tensa. Así, así nos quedaría. Ahí lo podéis ver bien. Y dejamos que se termine de fundir la parafina la parafina la encontráis eh, pues en ferreterías en cererías eh, vía online también internet voy a repartir la cera para hacer dos colores para el color el primero media crayola de color naranja voy a utilizar media crayola en el otro de color blanco. Crayolas podéis localizarlas en kioscos, librerías, son las típicas que utilizan los niños pequeños en la guardería o en el cole. Removemos bien para deshacer el color naranja, la, la cera no está muy caliente, por eso lo un poquito más. disolviéndose poquito a poco y ahora voy a disolver la blanca al estar un ratito en sumergida en la en la parafina caliente se derrite más, más fácilmente perdemos un poco de blanco eh, darle ningún sentido en concreto simplemente por por encima nada más y ahora el naranja si se nos mezcla no pasa nada está bien ahora, echamos más blanco veo que me falta aún bastante más parafina vamos a utilizar para esta lámina 5 pastillas de jabón de parafina le digo pastilla de jabón porque es la medida que le tengo volvemos a, a poner la cocinilla para calentar más parafina ya veis, ¿eh? es tamaño pastilla de jabón este tamaño lo he hecho yo en casa ¿eh? podéis comprarlo en la parafina en bloques o en perlas y para mí me es más fácil tenerlo almacenado en forma de, de pastilla Vertemos un poquito en el naranja para recuperar un poquito ese color. Y la le echamos el otro trozo de blanco, aquí en el otro recipiente, vamos a intentar diluir un poquito el naranja, nos quedaban los restos de la vez anterior. poquito a poco, y si queréis que vaya más rápido lo podéis dar un golpe de calor y se os derretiría mucho más, más rápido el calor de la del baño María para calentar mientras se color naranja. Perdemos el blanco para cubrir bien las mechas. Eh, ya veis que me está quedando zonas de naranja descubiertas. Esto es a propósito. Eh. Quiero que se note una, una degradación de, de colores. De, de tensa la, la mecha apartamos un poquito las cosas para acercar lo que es la bandeja de silicona La quinta pastilla de, de jabón que voy a utilizar para dar la última capa a la bandeja de, de, de silicona y lo que es nuestra vela ya no le he echado más colorante porque con los restos ya le valía para coger, coger algo de color si quisiera tener unos colores más eh, diferentes pues le, añade, le añadiría más más colorante, pero creo que así mezclando un poquito queda mejor el, la vela, ya veis, voy echando sin, sin hacer ningún dibujo concreto, simplemente que me cubra las mechas, y me ayudo con la cucharilla para que llegue a todos los rincones. Con, al tener el blanco y el naranja por debajo Más pronunciados Y este naranja más suave Por encima os va a hacer un efecto muy bonito Al final en la vela También podéis utilizar otros colores Como el verde o el azul Junto con, con el blanco, claro Pero Este yo quería que pareciera más un pergamino Bien, ya está Está un poquito seca, eh, ha enfriado, está más sólida, pero aún está algo maleable. Empezamos por quitarles, eh, quitar las, las mechas del molde de silicona. Despacio, porque ya os digo que está bastante frágil lo que es la, la cera, bajar del todo ahora sí ya ha enfriado un poquito y ya puedo quitar la, la mecha del molde veis son unos tubos de papel de, de, de papel de cocina el de rollo los ponemos debajo para ir dándole forma ondulada a esta lámina ayudándonos del de secador veis aplicamos calor para ir dándole forma Cuidado de que no se nos rompa mucho, si se rompa un poquito, pues no pasa nada, queda más curiosa la vela. Así poco a poco, aunque bueno, el vídeo va bastante acelerado, le vamos dando forma. Nos ayudamos también un poco de la mano. Ahora ponemos otro rollo, con dos nos va a ser suficiente, y lo mismo, al otro extremo. Aplicamos calor sobre la parte exterior, también por la parte de abajo, y poquito a poco, no tengáis prisa en este paso, porque es muy importante. Si vais eh, rápido os va a romper mucho la, la pieza, es mejor ir despacito, y el calor uniforme por todos lados, Insistiendo ¿eh? en las zonas que están más, más duras, ahora nos ayudamos un poquito con las manos para darle la forma ondulada. a dejar enfriar, bien ya enfriado nuestro nuestra vela, le vamos a primero, quitar del molde, ya ves que por la parte de abajo ha cogido otro color, o la parte de atrás digamos, y voy a quitarle un poco de, de rebaba que me queda en la parte superior de, de lo que es esta plancha. Ahí se nota ahí con un cuchillito nos ayudamos bueno y os recuerdo eh, si queréis suscribiros activar la campanita para recibir notificaciones la mayor es eh, si queréis darle al like pulgar para arriba para los algoritmos muchas gracias por haber llegado a este punto del vídeo aquí le estoy cortando las, el exceso de mecha de la parte inferior a la vela y espero que os haya parecido original esta vela bueno y también espero seguir viendo eh, más tutoriales que sigáis disfrutando de si queréis aprender más sobre velas muchas gracias por verme